Casa de Miedo y el primer vídeo de Arta de Halloween. Esto va a ser la bomba: una casa poseída perfecta para que 15 personas se escondan entre tumbas, arañas, muerte, entre otras cosas peligrosas. Al final del vídeo verás el premio para los suscriptores participantes y además explicar cómo puedes entrar y participar tú también. Quédate hasta el final. No olvides utilizar el código ARTA de la tienda de Fortnite Para entrar a la ARTA Squad Suscríbete al canal con la campanita porque estamos súper cerca del millón Y dale un pedazo de like si quieres más escondites. Mago, te voy a reventar y voy a encontrar a todo el mundo en tiempo récord Pero bueno ARTA, estás preparado para que yo te reviente Porque dudo mucho que tú me vayas a ganar otra vez Venga va, eres un maldito payaso En el vídeo anterior te reventé y en este también lo voy a hacer Chicos, a partir de ahora vais a tener 3 minutos para esconderse Ahora mismo todo el mundo que se tire Justamente a este agujero Y ahora sí, vamos con esta locura Bueno chicos, nuestra misión es encontrar a todas las personas Antes de los 10 minutos Y si podemos encontrar a Mago el primero para restregárselo De la cara, muchísimo mejor Tenemos 3 minutos para escondernos por esta casa En el vídeo anterior, el harta Me ganó, pero en este no se lo voy a poner Tan fácil, así que vamos a entrar Por aquí y vamos a ver A ver si por aquí me puedo esconder Madre mía, uno aquí. ¿eh? ¡Dios, madre mía, chicos! Todo el mundo se está escondiendo. Yo ahora mismo no tengo ni idea de dónde la gente se va a esconder. Es la primera vez que juego en este mapa. Esta casa tiene escondites brutales y es súper, súper miedosa. Espérate, espérate. Dentro de la bañera me voy a poner. Uy, uy, uy, aquí, aquí. Perfectísimo. No tengo mucho ángulo. Estoy aquí un poco apretado. Pero bueno, está bastante bien. Este escondite. ¡Tres, dos, uno! ¡Chicas! ¡Los diez minutos! ¡Empezado! Vale, chicos, lo primero que voy a vigilar son estas cosas con arañas. Fijaros, es una maldita pista de tenis con un mundonazo de calabacinas. ¿Qué es esto? ¡Qué asquerosidad las arañas! ¡Wala! Y encima hacen sonidos. Vale, aquí tiene que haber una persona 100%, chicos. Aquí hay gente 100%. Encima podemos encendernos la linterna. Esto sí que da miedo realmente. Me voy a asomar a ver si consigo ver al harta o ver a alguien. Por aquí esta habitación está completamente libre No hay nadie Voy a ver si encuentro Uh, espérate, espérate, espérate Chaladura, chavales, chaladura El mejor escondite de la casa lo tenemos Lo que pasa es que no puedo ver mucho si se acerca el harta o no Pero aquí va a ser imposible que me encuentre Que si cuevas, que si cosas súper raras, chicos No tengo ni idea dónde está la gente Madre mía, chicos, fijaros en este escondite Sería la hostia utilizarlo Harta, ya, vamos a por ellos Creo que es hora de entrar a la casa, chicos Ay, ay, ay, Tony Stark, Tony Stark ¡Tony Stark! ¡Tony, Tony, Tony! Antonio, tienes ahora mismo 30 segundos para decirme dónde hay una maldita persona. ¿Por qué te tengo que eh? decir eh? ¿Eh? ¿Me tienes que decir eso? Porque si no... mira aquí, mira aquí. Mira, te voy a demostrar lo que pasa. El arte acaba de matar a una persona en la habitación al lado. Está pasando por aquí. Espero que no me encuentre. ¿Dónde está? Es que sé que estáis por aquí, chicueros. Es que sé que estáis por aquí. Alguien en la chimenea. Aquí está la primera persona. ¿Me vas a enseñar dónde hay una persona ahora mismo? Si no... Ya sabes tu destino Ay, amigo Lo siento, pero tú también te vas a ir a la tumba ¿En esta habitación puede ser? ¡Oh! Amigo, amigo, amigo Tú te vas para tu casa, Santi Qué miedo he pasado Está por aquí, está muy cerca La clave sería encontrar mago, chicos Cinco minutos restantes Por aquí no hay nadie Detrás de las cortinas, detrás de las cortinas Efectivamente, chicos Fuera ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh! Está matando a la gente muy, pero que muy cerca. Está aquí al lado, por favor. Este tampoco me sirve. este tampoco me sirve. Necesito interrogar a una persona urgentemente porque si no vamos a perder 100% La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ¿Qué haces aquí? ¿Tú? Otra persona, otra persona. Este para afuera te han intentado salvar, cerdo. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué te he encontrado? Y ahora mismo me vas a decir: ¿dónde hay otra persona? Si no, serás ejecutado ahora mismo por mi escopeta. No te voy a decir dónde hay nadie maldito. o vienes aquí o te llevas escopetazo en la cabeza Ven aquí, esclavo La verdad es que no sé dónde hay alguien Pero si lo supiese, tampoco te lo diría ¡Pues para la tumba, maldito cerdo! Ahora vas a reencarnar en un maldito murciélago Y me vas a expectar durante toda la partida En la siguiente ya te puedes esconder bien Porque te voy a encontrar y te voy a ejecutar el primero Un minuto, chicos Un minuto y solamente me faltan seis personas ¿Qué está pasando con esta casa? ¡Está endemoniada! Está aquí, está aquí, está. Está aquí, chicos. Está aquí. Me llevan los cantos. De los ángeles me llevan hacia ti. Hola. Hola. Amigos. Hola, hola. Decidme dónde estáis. Decidme dónde estáis. Intentando irse corriendo. Si tengo una maldita escopeta. Hay una maldita tumba aquí. ¿Qué, qué, qué ha sido eso? Seguro, seguro, seguro que aquí hay alguna persona No, se me ha acabado el tiempo Arta, eres realmente un pringado Y yo lo voy a hacer muchísimo mejor Vamos a comprobar eso Porque mucha gente habla, pero poco demuestra Chavales, todo el mundo a esconderse Tenemos tres minutos hasta que Mago empiece a buscar Para escondernos nos va a ayudar este amigo mío Que se llama Nico Ok, ya se han lanzado todos a esconderse Tienen tres minutos para esconderse por esa casa Y yo tengo que esperar mientras ellos se esconden Vale, Nico, ¿dónde nos vamos a esconder? Ven conmigo, ven conmigo, que me sé Me sé el mejor escondite de todos ¿Quieres ir abajo? Pero cierra la puerta, sí, sí, cierra la puerta, me caso Vale, no. chicos, Mago va a empezar a buscar ya Vale, llegó nuestro turno Así que vamos para allá los tenemos que encontrar a todos. ¡Saltamos y vamos a buscarlo! ¡Mago está buscando ahora mismo! ¡Tenemos que coger un escondite urgentemente! Métete ahí. Métete. Corre, corre, corre. corre. Vale, vale, aquí. Paga la linterna, apaga la linterna. A ver, entramos aquí, por favor. Qué mal rollo da esto. Quiero encontrar al señor Arta y ejecutarlo para demostrarle que soy mejor que él y ganarle en su propio canal. Encontramos al primero, recordamos que también los podemos extorsionar para sacarles más información. Si te interroga lo llevas a un lugar súper apartado y haces que pierda el tiempo, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Sabes dónde hay alguien? Sí. ¿Dónde? Se te acaba el tiempo y me estoy poniendo muy nervioso. ¿Dónde hay alguien? Lo matamos. No. Hola, ¿me escucha? Lo estoy interrogando, lo estoy interrogando, lo estoy interrogando. ¿Sabes dónde hay alguien? ¿Dónde va, señor? Vale, lo matamos, no sé qué estaba haciendo ese hombre ¡Acaba de matar a mi amigo Nico, le acabo de cortar la cabeza Mira, mira, mira, uno por aquí Y otro más por aquí, vamos a extorsionarlo A ver si este sabe dónde hay alguien ¿Pero dónde vas? Mira, a ti le voy a extorsionar, a ti te mato y con rabia Y merecido lo tenías, se me estaba escapando En el minuto 2 voy a cogerme de las fuerzas De las manos, por mi compañero Muerto Nico, y vamos a ver dónde está El asesino de mago, por favor que no encuentro A nadie, ¿qué es esto? Camino libre, camino libre tra... ¿Camino libre? Vale, chicos Pero estoy escuchando los... fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, creo que me ha pillado Creo que me ha pillado, chicos, creo que me ha pillado La gente que está jugando son los mejores del mundo No encuentro a nadie, por favor Si no me ha visto, soy Dios Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, chicos Shh, sh, sh. Vale, creo que había alguien por aquí dentro Por favor, ¿hay alguien? ¿Alguna ratilla por aquí? ¿Dónde hay una rata? Hola, como lo encuentre, lo voy a matar Si encuentran aquí, te juro que lo mato 6, 5, 4, 3, 2 ¡Uno, let's go, chicos, hemos ganado! Venga, pringao, última ronda Última ronda, tienen dos minutos para esconderse Yo y Mago vamos a buscar Si en cinco minutos no encontramos a todos los suscriptores Los suscriptores recibirán un premio ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a reventarlos a todos! ¡Vamos! Vale, mago, ahora mismo todo el mundo estará escondido en la casa Perfecto, yo reviso los pisos superiores y tú los pisos de abajo ¿Estás conmigo? Let's go, guarda, vamos allá Mira, pues ya he encontrado al primero, chaval ¡A tomar por culo, carlos Yo te apuesto todo lo que tú quieras que yo me hago más bajas que tú Pues de momento sí que es verdad que me vas ganando Porque yo aún no he encontrado a nadie Pero no te lo tengas tan creído ¡Madre mía! ¡Acabo de encontrar a dos personas! ¡Acabo de encontrar a malditas dos personas! ¡Guau! Acabo de matar a media partida, acabo de matar a media partida, chicos Pero Nico sigue vivo Pero esto no puede ser, yo aún no he a nadie ¿Qué es esto? ¿Eres un maldito bizco, ya te lo he dicho ¡Otra maldita persona! Si es que me voy a matar yo a toda la partida yo. están todos escondidos arriba, aquí no hay nadie Pero si estoy abajo, aquí hay otro Soy buenísimo, soy buenísimo Soy como ser los homes, chicos, soy, soy buenísimo Vale, voy a ir a mirar el techo de la casa A ver si encuentro a alguien por aquí arriba ¡Mago, un minuto cuarenta 40 segundos! Vale, perfecto, entramos aquí Tampoco hay nadie, no puede ser esto. No me lo puedo creer, este es Nico. Este tiene que ser Nico. Sí, sí, sí, lo es, chicos. Acabo de encontrar a Nico. Nico, tienes 30 segundos rápido. Quedan 40 segundos para encontrarme una persona. Rápido, voy, voy, voy, voy. Rápido, esclavo, eres un esclavo. Joder, tío, el macaco, tío, el macaco este. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están Joder, tus compañeros? Voy, voy, voy. Yo, uno, yo me sé uno, yo me seguro, yo me seguro. Eres un cerdo, Nico, eres un maldito cerdo. Eres un maldito cerdo, no, Nico. No, no, no. A tomar por culo nico no es uno. Chicos. Los suscriptores han ganado Los suscriptores han ganado Si tú también quieres participar en este tipo de escondidas No olvides comentar tu idea aquí abajo en la descripción Ya que a toda esta gente la he agregado de los comentarios del otro vídeo Así que si tú quieres participar, suscríbete al canal Dale un pedazo de like, utiliza el código carta Canal de mago en la descripción Y muchísimas gracias a todos los que habéis participado ¡Hasta otra!